Hola, saludo cordial para todos nuestros amigos en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Bienvenidos a este, a este nuevo segmento informativo para hoy. Tropas rusas pierden fuerza en Bakhmut, es la aseveración que hace en las últimas horas el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su visita a varios puntos en el campo de batalla. Nuevas arremetidas rusas del ejército de la federación en varios puntos de Ucrania. Suecia anuncia nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Corea del Norte prueba dron submarino de ataque nuclear. El Pentágono se queja de maniobras de aviones rusos contra bases de Estados Unidos en Siria. Eslovaquia desafía a Rusia, entrega nuevo lote de casas MiG-29 a Ucrania. El viceconsejero de seguridad. Para Rusia, Dmitry Medvedev dice que si es detenido Putin sería una declaración de guerra contra Rusia y advierte en las últimas horas que el choque entre Estados Unidos y Rusia en una guerra real sería monstruosa. ¿Cómo se prepara el bloque militar para invadir la Federación? Un artículo interesante del diario Avia.pro que se los presento a continuación. Todos los detalles en breve en este nuevo segmento informativo para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Últimas noticias del momento.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 Moyad, Benik Prigosin, director de La donde han perdido las AFU posiciones importantes en la infantería o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 Como siempre, desde la federación, quien funge como el viceconsejero de seguridad, Dmitry Medvedev, y quien fue expresidente ruso en las últimas horas, bueno, habló de algunos temas militares. En esta ocasión, Medvedev elogió el tanque T-90 Prokiv como superior a la armadura de los tanques Leopard 2A6, que están próximos a llegar al terreno de batalla en Ucrania. El destacó la maniobrabilidad, velocidad y eficacia del combate del el tanque ruso. Esta información la tiene el medio TAS y dice que el tanque de batalla T-90 Prorib de Rusia, bueno, prácticamente eclipsa a todos los tanques Leopard, es decir, son superiores a los Leopard y a los Abrams de fabricación occidental por sus características, según Medvedev, en rendimiento, dijo el jueves el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Dimitri Medvedev en una entrevista con los medios de comunicación rusos y los usuarios de la red social Contacte. Dice Medvedev, y voy a citar las palabras en este parágrafo que lo escribió, producimos tipos dignos de armamento, hardware militar y especial y sistemas de armas. Las marcas son bien conocidas y puedo mencionar solo alguna de ellas. Es bastante obvio que, digamos, el T-90 Pro es nuestro tanque más nuevo, pero en mi opinión este es el mejor tanque del mundo. En el mundo es, sin duda, superior al Leopard, al Challenger o al Abrams, especialmente en términos de sus características de rendimiento y masa, dijo el expresidente ruso. El político destacó recientemente la maniobra Durabilidad, velocidad eficacia del tanque ruso. Y en la situación actual, dice Medvedev, lo más importante es producir todo esto en la cantidad requerida. Para este propósito, dice que se está inaugurando las nuevas instalaciones de producción en Rusia. Agregó, hace algún tiempo, no pensábamos en esto, pero el lanzamiento de nuevas instalaciones de producción de... Más se han convertido en una necesidad. Permítanme recordarles que la Unión Soviética tardó varios años en alcanzar al menos un equilibrio con Alemania hitleriana durante el año 1941 al 1945. La patriótica y las armas no aparecieron todas a la vez como fue el caso del tanque T-34 el Katiuska el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple y otros armamentos señaló Medvedev también el expresidente habló sobre la suficiencia de las entregas de armaduras a las tropas rusas el político sugirió calcular cuánto recibiría el enemigo incluso partiendo de las estimaciones más optimistas y así obtendrás la respuesta Medvedev eh, sugirió en broma un método para alentar a los de las empresas de defensa a trabajar aún mejor. Dice, recientemente leí cables del comandante en jefe supremo Joseph Vizarianovich Stalin sobre los problemas de la industria de defensa. No les hablaré de eso ahora porque no quiero adelantarme y quiero leer estos telegramas a la fábrica. Directores para animarlos. Vale la pena mencionarlos, dijo el político. Nuestros enemigos pensaron que nuestra industria colapsaría, es decir, que gastaríamos todo y aquí estamos en sus interminables charlas. Se acabaron los proyectiles, se acabaron los tanques, se acabaron los Cohetes y así sucesivamente es lo que ha dicho el eh, vicepresidente del Consejo de Seguridad. Pero escuchen, amigos, porque recientemente eh, también se ha referido a lo que es el tema del de suministro de proyectiles de horario empobrecido por parte del Reino Unido. Ha dicho, escuche muy bien, y esto también fue como parte de una entrevista que dio el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, señaló que la situación provocada por las intenciones del Reino Unido de enviar municiones para tanques con puntas de uranio empobrecido a Ucrania, estaría conduciendo a un conflicto nuclear, es lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario de la Federación, según Dmitry Medvedev, en el contexto del hecho de que Occidente continúa suministrando armas a Ucrania, esto conduce inevitablemente al riesgo de un conflicto con el uso de armas nucleares, mientras que el suministro de proyectiles de un año empobrecido crea riesgos aún más graves. Dijo Medvedev, ¿ha pasado la masa, No, no ha pasado, ha crecido. Cada día de entrega de armas extranjeras a Ucrania, en esta última instancia, acerca este mismo apocalipsis nuclear, dijo Dmitry Medvedev en las últimas horas. Occidente a su vez señala que continuarán suministrando a Ucrania municiones, armas y equipo militar, ignorando por completo las posiciones y los requerimientos de Rusia, que a su vez indica que Occidente está listo para una mayor escalada en las próximas semanas. Y atención amigos porque el mismo vicepresidente del Consejo de Seguridad eh, recientemente habló a los medios y se refirió al tema de, bueno, la orden de arresto por parte de la CPI en contra de Vladimir Putin. Y este funcionario ha dicho que, bueno, definitivamente si en algún país extranjero se llegase a arrestar a Vladimir Putin, esto sería como declararle la guerra. ...a Rusia. Recordemos que la Corte Penal de la Haya está sindicando a Vladimir Putin de crímenes de guerra por la deportación de niños en pleno conflicto con Ucrania. Estas fueron las declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad. Está claro que se trata de una situación que nunca será real, pero no obstante, imaginemos que se ha hecho realidad. El jefe de estado de una potencia nuclear va, digamos, a Alemania y es detenido. ¿Qué es eso? Una declaración de guerra contra Rusia. En este caso, todos los medios rusos, misiles y demás se dirigirán al Bundestag, a la oficina del canciller y así sucesivamente. Recordemos que el mismo vicepresidente del Consejo de Seguridad apenas salió el comunicado o la orden de captura en contra de Putin, pues... También eh, le envió un mensaje a la Corte Penal de que se fijaran en el cielo y amenazó con el lanzamiento de misiles en caso de que se diera la orden de arresto y que esto se hiciera pues realidad. Seguidamente la Corte Penal de la Haya denunció estas advertencias o estas amenazas por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad ante el mundo. Bueno, y uno pensaría que con la visita de China a Rusia, pues de ahí saldría algo positivo, pero resulta que en Occidente no le dan validez a la propuesta de paz que llevó China para que se implemente entre Rusia y Ucrania. Pero por lo contrario, pues la OTAN, el bloque militar, está instando a Occidente a que, por lo contrario, a una era de paz se deben de preparar para un conflicto largo en Ucrania. Por lo menos eso fue lo que dijo el jefe de la OTAN, que reconoció que actualmente las tropas de Zelensky gastan más municiones de lo que la producción occidental es capaz de proporcionar. Stoltenberg daba ayer la bienvenida al plan de paz chino pero dice que no es factible un alto al fuego que no incorpore la soberanía o la integridad territorial de Ucrania porque eso nada más sería que darle tiempo a Rusia para reposicionarse y volver a empezar fue lo que dijo el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg advirtiendo en una entrevista con The Guardian que fue publicada este miércoles y que ha dicho que Occidente debe de alistar prepararse para suministrar ayuda militar a Ucrania durante mucho tiempo. Según las estimaciones, los miembros de la Alianza Militar deberían acordar un gasto mínimo del 2% del de producto interno bruto en defensa en la próxima cumbre del bloque, que está previsto para julio en la capital lituana en Vilna. En 2022 cumplieron con este objetivo solo 7 de los 30 estados miembros, que son Reino Unido, Polonia, Grecia y los países bálticos. Según Stoltenberg, la necesidad está ahí, pero esta es una guerra de desgaste y se trata de la capacidad industrial para sostener el apoyo, aseguró el funcionario, indicando que actualmente el uso de proyectiles de artillería por parte de las tropas ucranianas es superior a la capacidad de la fabricación occidental. La tasa actual de gasto en municiones es más alta que la tasa de producción actual, alertó. Al mismo tiempo, el secretario destacó que Occidente ya ha proporcionado a Kiev material militar para permitir a los ucranianos lanzar una ofensiva. Recuperar territorio, sin embargo, volvió a insistir en que, a pesar del envío de armas, la OTAN no forma parte del conflicto, sino que sus miembros simplemente acuerdan los suministros y dejan en manos de los comandantes ucranianos decidir sobre su uso. En las declaraciones, Stoltenberg no descarta la posibilidad de que los Estados miembros de la OTAN finalmente decidan proporcionar a Ucrania aviones de combate F-16. Ha dicho: "Deberíamos continuar abordando la necesidad de las capacidades". Dijo, aseverando que por ahora no se ha tomado ninguna decisión sobre el conflicto. Stoltenberg remarcó que otra tarea importante para la alianza consiste en convencer a China de que no debe enviar armas a Rusia, según sus palabras. Los miembros de la OTAN ya han advertido a Pekín de consecuencias si sí proporcionan ayuda militar a Moscú. Asimismo, el gigante asiático quiere desempeñarse como mediador entre las partes involucradas en las hostilidades. Primero debe hacer un intento de comprender las perspectivas de Ucrania y de comprometerse directamente con el presidente Zelensky. Fue lo que dijo en las últimas horas el director del bloque militar. Esto menció porque el vicepresidente del Consejo de Seguridad para rusia estoy hablándoles de dmitry Medvedev, ha dicho reclamando protagonismo en las últimas horas ha comunicado que las tropas rusas podrían tener que avanzar hasta kiev o incluso hasta leópolis y dice que no se puede descartar nada en el conflicto entre rusia y ucrania si hay que llegar a kiev o hay que llegar a leópolis lo hará rusia pero irán hasta las últimas consecuencias para ganar la batalla ya ha dicho Medvedev, quien asegura que no se puede descartar nada y dice que las consecuencias del choque de los ejércitos más poderosos del mundo, estamos hablando del ejército de norte y el ejército de la federación, un choque real, sería monstruoso y ya los pone como quien dice en la mesa y como quien dice ya se estaría gestando. Dicho por Medvedev a medios rusos en una entrevista, dice que si hubiera este conflicto, entre las potencias del norte y la federación no habría ganador en una guerra real entre estos dos ejércitos y esto solo se puede comparar quién es más poderoso en una guerra real entre las dos potencias señalando que el país del norte es un estado enemigo que intenta generar el mayor daño a rusia y que quieren causar una desestabilización política en la federación rusa y romperla a pedazos para privarla de defenderse y en ese orden de ideas ha dicho que las consecuencias son monstruosas en caso de una guerra entre Estados Unidos y Rusia han sido las declaraciones de Medvedev en las últimas horas y que ha provocado un debate en torno a este tema a través de las redes sociales. Suez anunció otro suministro de... El paquete incluye tanque Leopard 2, defensa aérea y artillería, según lo que está redactando el diario Avia. Pro. esto hace parte del próximo paquete de asistencia militar, las autoridades suecas decidieron transmitir a Ucrania eh, 10 tanques Leopard 2 A5, 8 montajes de artillería Archer, sistemas de misiles antiaéreos portátiles RBS-97, así como un gran lote de municiones de artillería, el paquete total de... ...armas y municiones para Ucrania se estima en unos 604 millones de dólares y el suministro de 10 tanques Leopard 2 a 5 es probablemente un intento de formar otro batallón de tanques en Ucrania compuesto por vehículos de combate de este tipo que las Fuerzas Armadas de Ucrania pretenden comenzar a utilizar para organizar su ofensiva que entre otras cosas fue anunciado el día anterior por representantes de las PMC Banner igualmente preocupa el suministro de los montajes de artillería autopropulsada Archer desde Suecia estos últimos se distinguen por una alta cadencia de fuego y un rango de ataque que bastante largo, además, un poco antes Suecia ya había asignado armas similares a Ucrania, aunque las Fuerzas Armadas de Zelensky no han comentado sobre la efectividad de estos equipos. El Loba transirió cuatro de los 13 casas MiG-29 se supo que Eslovaquia completó la transferencia del primer lote de cuatro casas, casas MiG-29 Ucrania. en total tiene la intención de transferir 13 aviones de combate de este tipo a la fuerza aérea ucraniana sin embargo se realizará gradualmente según una fuente, esto se debe al hecho de que algunos de los aviones se estarían actualizando para el uso de estas armas occidentales, se desconoce exactamente dónde se encuentran los casas que serían transferidos, sin embargo con toda probabilidad los refugios protegidos se utilizan para esto donde los combatientes ucranianos se basaron anteriormente antes de ser atacados por aviones de combate y defensa aérea rusos de las fuerzas aeroespaciales rusas se sabe que además de eslovaquia polonia también tiene la intención de transferir un lote de 20 cazas mil 29 Inicialmente se asume que Polonia transferirá 28 casas Sin embargo Alemania aún no ha aprobado la entrega de 8 casas polivalentes Transferidos a Polonia desde la Bundeswehr La transferencia de esta gran cantidad de MiG-29 a Ucrania Podría crear una serie de problemas Especialmente si estos últimos están armados con misiles de la OTAN Previo a las amenazas que reiteradamente ha enviado el Kremlin para Occidente <música>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 nuclear, el líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó el presunto dron submarino probado en Hamjong, allí en la península en Corea del de Norte, en Hamjong del Sur. El líder norcoreano asimismo sí ha dado a conocer que su país ha probado un dron submarino de ataque nuclear que es capaz de provocar un tsunami radioactivo eh, súper poderoso en reacción a los ejercicios de Washington y Seúl. Este novedoso sistema fue testeado durante tres días. El ejército norcoreano colocó arma secreta bajo el agua frente a la provincia de Hamjong del Sur. este de martes 21 de marzo y este jueves hizo detonar una ojiva de prueba, informó la agencia oficial de noticias local KCNA. La misión de la arma nuclear submarina estratégica es infiltrarse sigilosamente en las aguas operativas y provocar un tsunami radioactivo a gran escala a través de una explosión submarina para destruir los grupos de ataque navales, enemigos y los puertos de operaciones claves, de la nota. Corea del Norte ha dicho en las últimas horas que el peligro de nuclear ya es real y no es imaginario según el medio, este dron nuclear el ataque submarino puede desplegarse en cualquier costa o puerto o ser remolcado por un buque de superficie para su funcionamiento, indicando que el vehículo no tripulado se sumergió en el mar de Japón y realizó un recorrido elíptico por unas 59 horas y a una profundidad de entre 80 y 150 kilómetros. Kim Jong-un ha ordenado la preparación nuclear para una disuasión de guerra o inicio de contraataque en la península de Corea ante los ejercicios militares de Washington y Seúl advirtiendo que cualquier intento de obligarlo a abandonar sus armas nucleares provocaría una respuesta que incluye el uso de bombas atómicas en caso de una amenaza importante, notificó la KCNA. En respuesta ha dicho Corea del Norte que obligar al país a renunciar a las armas nucleares es una declaración de alertó este miércoles la cancillería norcoreana a través de Jo Sol-su, apuntando a la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Thomas Greenfield quien instó el lunes al organismo internacional para que adopte medidas que obliguen a Pyongyang a deshacerse de sus armas el miércoles, Pyongyang realizó su cuarto ensayo de misiles desde que el ejército del norte y el surcoreano iniciaron sus maniobras militares conjuntas Freedom Shield, escudo de la libertad de 11 días que terminaron este jueves. Corea del Norte denunció que los ejercicios de Estados Unidos y Corea del Sur son un preparativo para un de agresión en su contra. Así Pyongyang instó también a la ONU a frenar ejercicios militares entre estas dos naciones y estos lanzamientos de misiles, dijo conforme al líder de Corea del Norte Kim Jong-un, el pasado viernes buscarían infundir el miedo en los enemigos para disuadir el conflicto y garantizar de manera segura la vida pacífica del de pueblo. Muchísima atención porque Corea del Norte lanzó múltiples misiles de crucero al mar de Japón, según el ejército surcoreano. Uno de ellos podría ser un misil de crucero estratégico de largo alcance conocido como el Tomahawk de Corea del Norte. Pyongyang lanzó este miércoles varios misiles de crucero hacia el mar de Japón. Esto es lo que está informando el ejército de Corea del Sur, que fue citado por Junghap News, que es la agencia de noticias norcoreana. El ejército surcoreano vio que el lanzamiento se realizó desde el área de Hum en la costa este de de Corea del Norte según la fuente citada por la agencia que solicitó el anonimato al mismo tiempo el ejército pasó a analizar tanto el modelo de los proyectiles como su distancia de vuelo y a partir de entonces se plantea la posibilidad de que uno de ellos podría ser el misil de crucero estratégico de largo alcance conocido como el Tomahawk de Corea del Norte. La agencia surcoreana señaló que se trata del primer lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang después de que hace tres días dispararon un misil balístico de corto alcance. Recordemos que la semana pasada Corea del Norte lanzó un total de tres misiles balísticos de largo y medio alcance y al mar de Japón. El líder norcoreano Kim Jong-un recalcó días atrás la necesidad de infundir miedo en los enemigos, así como de reforzar irreversiblemente la disuasión de la guerra nuclear. Además, insistió en que Pyongyang quiere que Washington y Seúl, a los que acusó de mostrar abierta hostilidad hacia su país, se den cuenta de que sus movimientos militares persistentes y ampliados contra Corea del Norte traerán una amenaza grave e irreversible para ellos. Muchísima atención porque la armada rusa repelió una con drones en Sebastopol, cerca a la península de Crimea. La información de Hispan TV dice que la Armada Rusa ha, bueno, enfrentado una con drones exactamente en Sebastopol, en la península de Crimea anexionada a Rusia, ha informado el gobernador de la ciudad según el canal de Telegram en las primeras horas de esta mañana nuestra flota repelió un ataque de drones de superficie, un total de tres objetos habrían sido destruidos a esta hora fue lo que anunció este miércoles el gobernador de Sebastopol, Mijaiz Razovashev, en su canal de Telegram el funcionario Lavo precisó que los aviones no tripulados intentaban penetrar en la bahía rusa de sebastopol y los marinos le dispararon con armas ligeras la defensa aérea también actúa con el objetivo aéreo los también enmarcó que no hubo víctimas y que ninguno de los buques de guerra rusos resultaron dañados pero que las explosiones reventaron las ventanas de los edificios cercanos sebastopol es la base principal de la flota rusa del mar negro y en los últimos meses ha sido periódicamente objetivo de varios intentos de ataques con drones del ejército ucraniano sin embargo los sistemas de defensa antiaérea rusos han derribado la mayoría de los aviones en esta Ofensiva. Y estas son las noticias que tenemos para todos ustedes a esta hora a través de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora.